Si es un modelo, otro modelo, o sea, pueden verlo como una extensión de, lo, de los que ya hemos visto, pero como de una forma para agrupar mejor toda esta cantidad de conceptos que se leen de funciones ejecutivas. Entonces, si las funciones ejecutivas están relacionadas con el control, pues vamos a hablar de cuatro formas de control que, eh, por medio del cual las funciones ejecutivas puede, eh, eh, es, están, están relacionadas. ¿no? Lo primero que tenemos es el control cognitivo. ¿Sí? Entonces, el control cognitivo dependerá de estos circuitos y sus tractos que no están acá. Corteza prefrontal dorsolateral, lóbulo parietal inferior, lóbulo, en una medida, también lóbulo parietal superior, ¿sí? Surco intraparietal, ganglios basales, principalmente ganglios basales dorsales y cerebelo. ¿Sí? Sería como el circuito de control cognitivo. ¿Y qué se establece a través del control cognitivo? A través del control cognitivo, básicamente si logramos es controlar pues algunas eh, de las funciones cognitivas que ya hemos visto en neuropsicología. Eh, entonces, espérate, corteza prefrontal, dorso lateral, para que recuerden, lóbulo parietal inferior, lóbulo parietal superior, eh, eh, surco intraparietal, y... Eh, Giro temporal superior, eh, ganglios basales un poco más dorsales, cerebelo, serían como los principales componentes de este control cognitivo. ¿Listo? Estos serían más los corticales, estos serían más los componentes subcorticales. Sí, a través de todos los tractos. Como ya lo vimos cuando vimos atención, pues funciones de control cognitivo son algunas como las de control, eh, como las de rastreo, y, eh, rastreo, o sea, las que se evalúan a través de las pruebas de atención selectiva como para um, cambiar, ir cambiando, ir, ir, ir, ir, ir moviendo el foco atencional visual o auditivo para detectar estímulos y focalizarse en ellos, ¿no? Entonces, poder modificar el foco atencional para resolver una tarea, ¿no? Entonces, tiene que ver con control atencional. Mantenimiento del foco atencional, pues es más, mantenerlo por pocos tiempos para resolver una tarea. Por ejemplo, ¿sí? alternancia del foco atencional entre diferentes tareas, ¿sí? Y, en lo que, y, y tiene que ver con lo que en algunos modelos de atención se conoce como el SAS, el, el Sistema Atencional Supervisor. Además, y esto es muy parecido, está relacionado con el Sistema Ejecutivo Central de la Memoria de Trabajo, entonces, está implicado en todas las tareas de, de memoria de trabajo, principalmente no tanto con las modalidades específicas, sino más como en el, en, en el componente ejecutivo, ¿no? Ya sea del bucle fonoarticulatorio, del bucle de la agenda visoespacial o del bucle episódico del modelo de Badeley. Estaría relacionado con todos estos conocidos como los, la metacognición, ¿no? Entonces, por ejemplo, el poder controlar lo que se sabe y lo que no se sabe, lo que se recuerde y lo que no se recuerda. El control del lenguaje. Entonces, por ejemplo, en términos de eh, fluidez semántica o de fluidez fonológica, de, de, la, de tareas de categorización, de tareas de flexibilidad eh, cognitiva, además en términos verbales. ¿sí? Por ejemplo, la tarea de, de, que hicimos de... De las tarjetas de Wisconsin, para ustedes, uno decía la frase, entonces, ah, no, ahora por color, ah, no, ahora es por eh, tamaño, ah, no, ahora es por cantidad, ¿sí? El control de la percepción, saber qué se percibe y qué no se percibe, ¿sí? ¿sí? Y el control motor y secuenciación de acciones, poder, entonces, eh, y eso tiene que ver con la planificación, ¿sí? El monitoreo, poder vigilar las acciones propias. La planificación y la flexibilidad cognitiva, el pensamiento estratégico, la solución de problemas, faltaría acá también. ¿sí? Eh, por ejemplo, involucrado en las tareas tipo eh, de las torres. Sí, tendrían que ver con todo este circuito de funcionamiento eh, eh, de control cognitivo. Ah, tendría que ver con velocidad de. también con solución de problemas. Pues toda esa lista de posibles funciones ejecutivas tendrían que ver con este circuito de control cognitivo, sí. donde los ganglios basales van a ser bastante importantes. Vemos la cantidad de circuitos que favorecen los ganglios basales para darle velocidad y fluidez a estas respuestas. Y el cerebelo para automatizar re algunas respuestas y que, por ejemplo, tengamos mayor, mayor ganancia en recursos en memoria de trabajo o en velocidad de respuesta o en fluidez mental. ¿sí? Vemos que algunas tareas típicas que suelen usarse aquí en este en, en, en tipo de, de, de, de, de categoría de, funcional de control cognitivo, tenemos tareas de, para la organización, para la, de la conducta y de los, del, del mundo en la categorización, en la generación de conceptos, ¿sí? tareas relacionadas con la planificación y solución de problemas, como por ejemplo las que se ve en este tipo de tareas de, de Torre de hanoi y de Torre de Londres que ustedes hicieron, eh, tareas de fluidez verbal que también las hicimos, como decir una cantidad de palabras por minuto, ¿sí? eh, tanto fonológica, o sea, por un fonema o por una categoría semántica, frutas, o por F, Sí, todo esto, pues, obviamente está influenciado por la, la, la cultura y la educación. Eh, tareas de control atencional para la búsqueda, para la comparación, para encontrar las, la, la, los componentes simile, por ejemplo, las similitudes, las diferencias. Tareas como el trade-making test, la, el test de, de, de, de, de, del trazo, en la versión A, pero principalmente en la B, ¿sí? Y otras tareas de control atencional y de, de atención selectiva básicamente o alternante o de secuenciación de acciones tareas de flexibilidad cognitiva tienen que ver con este control también cognitivo ¿sí? por ejemplo a, a la habilidad para cambiar una respuesta a otra ¿Sí? y donde si las personas no tienen muy buenas habilidades para búsqueda estratégica de soluciones pues o, entonces, tendrán eh, problemas como las perseveraciones son conductas muy rígidas con poca variación, ¿sí? que conllevan a, a seguir cometiendo errores. Bien, estos, estos más o menos algunos de los elementos que suelen incluirse, memoria de trabajo, también entraría acá, ¿no? que no, no, no, no, no lo hablé, pero pues entonces porque lo hablamos más en memoria, pero también las tareas de memoria de trabajo como dígitos inversos, organizar listas de acuerdo a algún a algún criterio y cosas por el estilo. Todas ellas est están relacionadas entre sí. Por lo tanto, todas estas tareas no son exclusivas para, para alguno de, de estos constructos, ¿no? Todos esos constructos de alguna forma incluyen a los otros, dado que todos están incluidos con esta gran categoría que es la de control cognitivo, ¿sí? Depende un poco más de qué es lo que se esté controlando y lo que se le pide a la persona a la tarea, es lo que eh, eh, eh, eh, es, es lo que obedece al constructo. Bien, a esto entonces nos referimos con control cognitivo.